Estamos aquí en Calla con en un nuevo video Y esta vez nos hemos venido nuevamente a las costas de nuestro río Uruguay. Y miren cómo está, súper picado, hay mucho viento Pero vamos a intentar hacer una travesía muy, muy linda Vamos a cruzar de lado, de enfrente, a la isla que está Bueno, tenemos un grupo de amigos que nos está esperando en la moto de agua Que nos va a acompañar a la travesía Por cualquier emergencia o percance Pero vamos a intentar hacerlo hoy Intentaremos llegar hasta la isla que está frente al lado argentino aquí en Kayak Go, Uruguay. Así que quédate en este video, una nueva aventura en Kayak Go, Uruguay. <tose> Yeah. Uh -huh.